El cortometraje ha significado mucho, es una experiencia extraordinaria. El tratamiento de la violencia de género es un tema muy controversial. Eh, creo que un medio como el cine eh, es un medio espectacular eh, para, a la hora de educar. El mundo de la animación es más que, que un género, un lenguaje y tiene posibilidades infinitas desde puntos de vista. A, de la, de la ficción y a la hora de, de plasmar realidades, ¿no? Creo que, que el tema aún merece eh, muchos más espacios, muchas más películas, muchos momentos y creo que va a, a marcar un, un, un punto eh, en el mundo de la animación. Realmente uno nunca está satisfecho con con los trabajos que que, que termina, siempre quiere tiempo para más pero realmente estamos en, en una productora de animados y y hay cosas que muchas veces tenemos que, que decantar por los tiempos de producción, pero a, a modo general eh, creo que, que la película ha quedado bastante bien, desde, desde la animación hasta el arte, la fotografía, y, y ha tenido un cuidado, una delicadeza a la hora de tratar un tema tan controversial como lo es eh, la violencia.